Bien, eh... ¿veis bien el póster? ¿Veis bien el póster? La parte verde Exacto, repítelo por favor. la parte verde con Otro color o, o, o el resumen, mucho menos texto, porque me cuesta un trabajo verlo. ¿Vale? Bien, eh, los objetivos. Los objetivos motores sí están bien, especificamos la velocidad de desplazamiento. Eh, sin darme cuenta, antes, buscando el póster, mido el vuestro anterior, al del juego motor tradicional. Ah, y ah. los objetivos estaban terribles. Y he dicho digo, no pueden ser estos. De los errores aprenden. Hombre, por supuesto. <risa> objetivos <risa> motores <risa> bien redactados, Buenas, objetivos pues, de consecución también bien <risa> y en el objetivo meta sí me faltaría una condición más de victoria. Porque me dice, lograr la victoria en el juego obteniendo más puntos frente al contrario. ¿Cómo consigue esa victoria? Para ahí, ahí, ¿vale? Perfecto. Eh, bien las calificaciones y clasificaciones con su justificación, si veis el tiempo de los 45 minutos tenemos tiempo de actividad motora 35 y, y dentro de objetivo 25, va bien. Eh, los gráficos también van bien, explicados bien los mecanismos y tenemos un segundo póster por aquí, ¿vale? Intentad cambiar el fondo verde, es terrible. Vale, ¿Vale? ¿Tú lo ves desde aquí? A ver, yo sí, pero bueno. Sí, vale, vale, vale. ¿Vale? Yo bien. O sea, ¿lo eh, ¿Podemos corregirla después una vez hecho el... Sí, sí. El podéis corregirlo, no hay problema. A ver, vale. Eh, la flecha y todo lo que son movimientos, todo estupendo. Si veis aquí el gráfico 8 pues con la sí, fase 3 bombardeo, muy bien explicado con la flecha, bien la simbología y ya todo vuestro. Empezamos. Bueno chicos, pues vamos a empezar, hoy vamos a empezar nosotros en la sesión. Nuestro juego motor, como podéis ver, se llama Dominación y va a tener tres pequeñas fases. La primera la voy a yo, la segunda nadie y la tercera Chema, que os la dirán después. Para mi primera fase necesito que os pongáis por pareja. Cada miembro de la pareja, uno irá con el equipo amarillo, que como teníamos pocos peces hemos puesto rojo, y el otro irá con el equipo verde, ¿vale? vaya a tener medio campo para desplazar y no podéis salir de este, si no luego tendrá una penalización. Eh, ¿Qué va a pasar? Que va a haber un infiltrado del otro equipo, es decir, que va a tener un rol de, de marcador, es decir, si os pilla, os va a eliminar y va a tener que pasar al otro campo, ¿vale? Vuestro rol es desplazaros y e intentar que no os pille. Si os pilla, ¿qué hacéis? Os tenéis que quitar el peto, cogerlo con la mano, ir al campo contrario y ayudar a vuestro compañero a, a marcar al resto de jugadores, ¿vale? El equipo que hayan pillado a todos será el eliminado y los ganadores tendrán tantos lanzamientos como personas que hayan sobrevivido. Entonces, Tres lanzamientos y sobreviven tres. ¿Qué vais a tener que hacer? Ir a por una pelota, ¿vale? Que tendrán distintos valores. La de fútbol va a contar un punto. La de volley dos, balonmano tres. Y la de tennis plus, como es más chiquitita, cinco. Y vais a tener que tirar detrás de esta zona, desde la discontinua, ¿vale? Hacia esos polos. Que los derribáis, tenéis puntos. Que los tocáis, que no les todo eso no vale. Solo derribarlo. ¿vale? ¿Alguna pregunta? Vale, si derribáis algunos más, rollos si tiráis tres o cuatro, pues se cuentan también, Venga, chavales, que os veo, que os veo bien. Venga, Carlos, ¿cómo estamos hoy? Hoy puedo hasta jugar. Ah, bien. Yo hoy no puedo. Te sustituyo. Uh, ¿Qué os pasa? Que me grabé en un clasificatorio y no hay parte del. Vamos, vamos, vamos. Que no, Te diría que no. Pero tampoco se queda ¡Ah! un 8 de investigación. investigación, No, porque tú ya me la de la de la de la la de de la de la de no ¿Qué pasa si Gracias